le saluda a manuela bastidas eh, el día de hoy miércoles eh, 22 de febrero del 2023 ustedes saben que a través de este espacio eh, que me posibilitan tener ustedes contacto con no solamente los peruanos en el exterior sino también los peruanos en nuestra patria en este momento la coyuntura la crisis exige que de alguna manera tengamos que poner nuestro tiempo a disposición para generar debate, para dar a conocer lo que está pasando en nuestra patria, para exigir que se respete el derecho de los compatriotas en nuestra patria, que se respete la protestas, que no haya violación a los derechos humanos. Espacios donde estamos dando a conocer a través de nuestros invitados cómo se están llevando a cabo en este momento las protestas, qué se está destapando en diversos espacios de poder, poder que está en manos de mafiosos, criminales, eh, violadores de derechos humanos y todos los males que hacen que nos alejemos de una democracia como la que muchos peruanos que estamos fuera de nuestra patria vivimos obviamente en democracia y queremos, como siempre lo he dicho, que también en nuestro país se respire democracia, se vive en democracia y se eh, respete en esos espacios y en esas formas de gobierno libertad de pensamiento, libertad a la protesta, a la opinión y que nos esté haciendo reglaje. Pero también exigimos que quienes han llegado a un estamento de poder como es el legislativo puedan representar cabalmente a sus electores. En este caso, amigos, estoy haciendo esta directa porque en estos días, que es semana de representación de estos buenos para nada zánganos que están en el parlamento, pues tenemos en Italia, está haciendo una gira, una visita, y ¿quién es eh, este congresista que ha ofendido, no solamente con sus expresiones clasistas y racistas, ha ofendido a millones de peruanos? Nuestro país es un país multicultural, multietnico, rico en cultura, en historia. Y en cada una de sus expresiones, Lizar Saburú, este congresista de los peruanos en el exterior, lamentablemente eh, ofende cada vez que habla. Y esta semana lo tenemos en Italia, ¿no? El día de ayer ha estado en Roma y, bueno, va a ser todo un periplo. ¿Un periplo con quién, amigos? Un periplo en el que se está reuniendo con sus amigos de los consulados. Un periplo en el que solamente le está sirviendo para justificar los jugosos sueldos que se está llenando a los bolsillos, no producido nada a favor de los peruanos en el exterior. Y a esto se están prestando los cónsules, y a esto se está prestando el, el cuerpo diplomático en diversos países, y a esto se presta Cancillería. Como parte de todo este um, juego y toda esta mentira que quieren imponer de que vivimos en democracia. ¿Por qué les digo esto, amigos de Todo Cambia? Es pues que Lizar Saburú va a estar el día viernes en la ciudad de Milano. En Milano, exclusivamente, tenemos aproximadamente poco más, poco menos, algo de eh, 100.000 compatriotas que están en esta región que pertenece al país de Italia. El día viernes va a estar Juan Carlos Lizarzaburú en el consulado. Bueno, así como yo, muchos otros hemos tomado conocimiento y nos estamos autoconvocando. Nos estamos convocando para que, para, eh, en un primer momento, mmm, para ver y tratar de saber, qué es lo que va a decir y para hacerles saber también que los peruanos en el exterior lo hemos declarado persona no grata primero porque no hizo nada y segundo porque es parte de esta mafia criminal que está asesinando a nuestros compatriotas y les decía que era necesario hacer esta directa porque este obviamente en el consulado amigos han, mmm, no me han llamado no me han llamado para invitarme a ser parte de esto obviamente que yo les voy a decir, soy una, una ciudadana más que tiene una organización que es el colectivo Dignidad Micaela Bastidas y que este colectivo Dignidad Micaela Bastidas aglutina a muchos compatriotas no solamente en Italia, sino en otros lugares que acogen a compatriotas nuestros. En esa dinámica me han señalado en un primer momento de que ellos me llamaban para tomar conocimiento si mi asociación está bien inscrita. Yo les voy a decir mi asociación no está inscrita porque yo no creo eh, eh, yo yo no creo en eh, el trabajo que hacen los consulados o en la relación que sostienen entre los peruanos en el exterior y estos entes que deberían estar al servicio de los compatriotas peruanos. Hay asociaciones en diversos lugares de los países de acogida que son asociaciones que tienen un cariz de, de hacer deporte, de, de, de difundir cultura, asociaciones que son simplemente logos o también franquicias, y que a través de estas asociaciones muchos de sus propietarios, igual que los partidos políticos, se han beneficiado con el discurso y con el, um, los requerimientos que hacen los PECs, ¿no? Entonces yo marco distancia de todo ello, en primer lugar, porque el colectivo Dignidad, tal cual represento, no, no suele reunirse, no me reúno nunca con, en los consulados. No soy parte de esa clase porque siempre le he dicho no me representa. Así es que el día de ayer que empecé yo a recibir las llamadas de los representantes del consulado de la ciudad de Milano, es que me empezaron a señalar de que si yo tenía la inscripción como asociación cosa que no tengo. Segundo, me dijeron a que si yo quería participar me podría inscribir, señalé que no lo iba a hacer porque vuelvo a decir no, los consulados a mí no me representan, a los consulados vamos en primer lugar y es el espacio donde más nos discriminan, más nos tratan mal. Y Yo no me siento representada por esos cónsules que ahora le están tendiendo alfombra roja este miserable como es Lizar Saburo. Pero a pesar de ello le dije de que a qué hora se iban a reunir, dónde se iban a reunir, y les digo de que eh, el consulado tiene una relación solamente de las asociaciones que van a asistir a estos encuentros con Lizar Saburo. Era obvio, era obvio porque... Porque no les conviene, pues, escuchar eh, en su cara pelada el gran papelón eh, que está haciendo lo poco o nada que ha hecho por los pecs, el hecho de que mm, esté viviendo del Estado, el hecho de que no haya producido legislativamente nada, y encima de eso su actitud racista y clasista y la ofensa que significa, ofensa y vergüenza que significa para los peruanos en el exterior, tenerlo como representante en el Parlamento. Un parlamento por demás cuestionado, como ustedes saben, un parlamento que está jugando en pared con esta dictadura dirigida por Dina Boluarte, como ustedes saben, un parlamento que no tiene legitimidad y que tiene 6% de aprobación, entonces eh, ¿qué opinan ustedes? ¿creen ustedes que yo me voy a reunir? ¿sería lógico reunirme? ¿sería validar la presencia de este bueno, para nada en el consulado, ¿no? Entonces, este, en el transcurso de ayer me llamó la secretaria, el día de hoy me ha llamado el vicecónsul para ratificarme el hecho de que me tengo que inscribir y le preguntaba yo ¿quiénes van a participar? Bueno, es una relación de asociaciones que han sido filtradas y ellos argumentan que por aforo no van a ir más. ¿Cuándo? cuando eh, Realmente no llegan a más de 30 las personas que siempre se reúnen en agazajos y banquetes en los consulados, amigos. Pero yo lo que quisiera preguntarles a ustedes que se están um, sumando a esta transmisión, que va a ser breve, por cierto, porque les voy a presentar una grabación de lo que ayer me señalaba la secretaria del cónsul de Milano, ¿no? una, para que ustedes vean cómo actúan y, y cómo son clasistas y racistas y entre quiénes se van a reunir. ¿no? Yo hoy día les voy a pasar esa grabación. Yo el día de ayer no voy a, o no, mañana, el día viernes, no voy a ir a esa reunión. Sería validar. Además, porque todo cambia y los peruanos en el exterior no nos reunimos con mafiosos. No nos reunimos con quienes representan eh, la dictadura. Esa es una cuestión principista, esa es una cuestión moral. Sería legitimar. Eh, a este bueno para nada como es Lizar Saburú. Y Manuela Bastidas no se presta a ese juego, no se presta menos a quienes eh, con mucha responsabilidad, creo, representarlos a través del colectivo Dignidad Micaela Bastidas. Después de que este miserable ha ah, no solamente demostrando su clara ignorancia, ha despotricado contra nuestros símbolos originarios contra aquello que ha insultado como es eh, el hecho de haber nombrado si, nomás a Micaela Bastidas y a Tupac Amaru hace que obviamente siendo consecuente eh, moralmente y eh, expresando el mayor de los respetos a mi apellido como es Bastidas es que yo no podría reunirme ni debo reunirme eh, con este impresentable como es Lizar Saburú. ¿Para qué hago esta directa? Para darles a conocer ese video, sí. Para que ustedes sepan cómo nos es, me están llamando para reunirme, sí. Las condiciones que están poniendo, sí. Para que sepan con quiénes se van a reunir, para eso estoy haciendo este video, no esta directa. Y para decirle desde este espacio a Lizar Saburú que los peruanos en el exterior dignos, conscientes y valientes que no vivimos de cancillería, que no utilizamos el nombre de los peruanos en el exterior, que no lucramos con, los, con, con estas siglas que representan no solamente trabajo, lealtad a nuestra patria, identidad con nuestra familia, con nuestros seres queridos, es de que no me reuniría jamás con este impresentable así me llamen muchas más veces los representantes del consulado lo otro decirles desde este espacio de que sí, el día de ayer yo desde ayer estoy convocando e invocándoles a todos los compatriotas peruanos en el exterior exclusivamente en italia es este momento de bajar todas las banderas políticas a los cuales Ustedes saben, amigos, a quiénes me refiero y que les expreso mi respeto absoluto. Yo sé que hay asociaciones que han hecho mucho daño a los peruanos en el exterior y que no representan a nadie. También sé que hay organizaciones en, eh, en Italia y en otros países, pues sí se la juegan por el Perú, que han demostrado una solidaridad absoluta, que están haciendo diversas actividades están organizándose para ayudar a nuestros compatriotas, y eso no es malo. Eso no es malo, muy por el contrario, nos están dando ejemplos de solidaridad. Yo lo estoy observando en los diversos grupos donde estoy incorporada, amigos, de Todo Cambia. no a mis Compatriotas que trabajamos todos los días, tenemos un horario de trabajo que hay que cumplirlo, desde seis, siete de la mañana, terminamos a las 2, 3 de la tarde nuestros turnos, eh, hacen polladas hacen parrilladas, rifas y todo ello y están mandando al, a los compatriotas en diversos lugares del país para socorrerlos con medicina con abogados con, con agua o sea, hay una solidaridad bien grande y mis respetos desde todo cambia quizás ustedes digan que bueno, Manuela, porque sale, porque habla así, porque me han llamado, sí, y porque conozco muchas asociaciones que han hecho daño a nuestra patria y que se aprovechan, que se aprovechan de estas circunstancias para sacar dinero, pero la gente buena somos más, la gente honesta son muchos más aquí en el exterior. Y a ellos les invoco para que el día viernes con una sola bandera, con un solo puño en memoria y homenaje a esos más de 60 peruanos que han sido masacrados en nuestra patria por estas hordas criminales, porque no son partidos son hordas criminales mafiosas, miserables que han matado a nuestra patria como son y han sido avalados por este congreso al darles el voto de confianza yo les pido unirnos para ir a las puertas de nuestros consulados no entremos a la reunión no ingresemos a la reunión, porque eso sería validar la presencia de este miserable. Pero sí vayamos con pancartas, sí vayamos con banderas peruanas, sí vayamos a expresarle nuestro rechazo, nuestro rechazo a Lizar Saburú. Que vuelvo a decir, desconoce absolutamente nuestra realidad de miles de peruanos en el exterior que sí está viviendo a sus anchas y utilizando el dinero del Estado, dinero que es del contributo de cada uno de los peruanos que estamos fuera y que están en nuestra patria, que es parte de esta mafia criminal liderada por Forza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y todas estas mafias que están en el Congreso de la República. Que el consulado, como se lo dije el día de hoy, al vicecónsul, que en este momento no tengo su nombre para que ahora me puedan alcanzar, me llamó el vicecónsul de nombre eh, Alberto García. Y lo digo, lo digo porque así se ha identificado. Me llamó el vicecónsul para decirme que me debo de para ser partícipe, que me iba a hacer esa concesión. Pues yo le digo al vicecónsul: Lamentablemente, usted puede ser como persona muy bueno, pero. La institución en la cual usted está no me representa. Y si la institución en la cual usted, que es el consulado, le está atendiendo alfombras rojas para recibir a un miserable que tiene de alguna manera responsabilidad en las muchas muertes que muchos peruanos lloramos, realmente es un consulado de espaldas a los compatriotas. Una vez más demuestran que responden a una élite. Que responden que son clasistas y racistas y la gran mayoría el 99.9 por ciento de los PECS, somos gente de provincia somos gente que hemos salido a construir patria fuera de nuestra patria somos peruanos que estamos solidarizados con las protestas en el perú y esos pocos Representantes con los que ustedes supuestamente luego van a sacar fotos señalando que se han reunido con los representantes de las comunidades en el exterior, es una tremenda mentira. Ellos, esos representantes no representan a nadie, representan sus franquicias que utilizan el nombre de los Pecs Esas asociaciones siempre se han reunido con ustedes en, en, entre cuatro paredes. Entre ustedes se agasajan y se rinden pleitesía. Entre ustedes va a ser esa reunión. Pero qué bien que se sigan desenmascarando y deslegitimando ante los peruanos en el exterior. Qué bien, una vez más, demuestra de que son cortados por la misma tijera y que claramente se van a rendir y darle honores a quien tiene aires de virrey como es Lisa Así es que invocarla a todos los peruanos, que vayamos el día viernes a la movilización, que vayamos bajando todas las banderas políticas y levantando una sola bandera, la de unidad de los peruanos en el exterior, la de exigir desde estos espacios la renuncia de Dina Boluarte el cierre de ese congreso que hemos visto que no solamente aprueban gabinetes asesinos sino también que comen con dinero del pueblo que comen y cagan a nuestro querido Perú con dinero del pueblo discúlpenme yo estoy indignada indignada pero Así están las cosas. En breve, una vez más, que es que se vayan sumando a esta transmisión en directo, voy a presentarles el audio del día de ayer, en el que me llama la secretaria del cónsul y el día de hoy, como les he señalado, y les voy a demostrar ahorita las llamadas, he tenido una serie de llamadas del consulado, ¿no?, para solicitarme que me inscriba y que participe. Pensarán que voy a participar, ¿no, señores? Yo no me siento con asesinos. Yo no dialogo con asesinos en homenaje a mi apellido y en respeto a Todo Cambia y en respeto al Comité, a la Coordinación, al co Colectivo Dignidad Micaela Bastidas. No podemos reunirnos con asesinos. Pero si van a salir a las fotos de quienes se van a reunir, ahí los vamos a identificar. Este es un buen momento también para saber quiénes se reúnen con Lizar Saburu. Ya colgaron las fotos de Roma. Esperemos pacientemente. ¿Quiénes se van a reunir en Torino? ¿Quiénes se van a reunir en Firenze? ¿Quiénes se van a reunir en Milano? Los vamos a identificar. Porque muy alegremente Lizar Saburu sale, ¿no? En algunas fotos. Me reuní con los representantes de las comunidades de los peruanos en el exterior y escuché su problemática, que representantes buenos para nada. Esas asociaciones no representan a nadie, representarán al Club de Amigos de los Cónsules. Representarán a la casta y clase social a la cual representa Lizar Saburú. Es una ofensa, es una ofensa que lo reciban en nuestros consulados. Pero los, la población de peruanos en el exterior, en Milano y en otros lugares de Italia estamos también movilizados y también le vamos a hacer escuchar seguramente nuestra voz. Pero, ¿qué, qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? O, o, ¿O me dicen que vayan? No, no sería lógico, no sería lógico. Yo ya senté posición y, y yo no me reúno con este miserable. Quería validar su visita. Buenas noches desde Madrid. En Mazavedra, ¿qué te parece? Lizar Arzaburú está en esta gira con dinero del pueblo, eh, no solamente diciendo una serie de mentiras a la comunidad peruana en el exterior, sino justificando los jugosos y millonarios sueldos y grandes negocios que representan estos criminales en este espacio de poder, como es el legislativo. Mm. Sí, al principio no había audio, pero ya se mejoró. Eh, Nora Belger dice, buenas noches, Manuela, Fabricio. Bendiciones, pedimos ayuda a la fiscal Benavides, pide más presión para el presidente Castillo. Les pido nos ayude que vamos a hacer? Se le aprecia. Vamos a estar haciendo incidencia de eh, lo que está pasando en nuestra patria. Es un compromiso de todo cambia y de todo, todos ustedes que se suman y que nos piden que hagamos este tipo de programas eh, haciendo un especial tiempo no es que nos sobra sino un tiempo especial porque así lo consideramos moralmente debemos dar a conocer lo que está pasando en nuestra patria de ustedes depende también de que se compartan los videos las entrevistas en breve yo voy a tener una entrevista luego de esta directa voy a tener una entrevista con una destacada docente e historiadora que vamos a tratar el tema también de la sensibilidad social eh, y que quien no recuerde esa foto que nos impactó de Aida, Aida Aroni, quien eh, con la bandera en mano se enfrentó a las botas de este poder criminal que representa Dina Boluarte. Entonces voy a tener hoy día la entrevista porque le ha hecho un excelente homenaje esta docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nora becker desde España un gran abrazo, gracias Nora dignidad Manuela, muy bien hecho sí, dignidad Manuela Bastidas no sé bueno, no me dejo convencer no me dejo convencer y podré carecer de muchas cosas pero me sobra dignidad, me sobra valentía me sobra o varios para enfrentarme a estos miserables. Por eso, con mucha responsabilidad, estoy convocando a estas manifestaciones del día de mañana, que espero vaya. No se trata de protagonismos compatriotas en el exterior. Se trata de arrinconar a estos miserables que no nos representan. No nos representan. Y decirles a los consulados: bueno, entre ustedes van a decirse sus verdades y sus mentiras, o van a cantarse al oído la música que quieran escuchar. Ya me imagino, rositas van, rositas vienen, agazajos van, agazajos vienen, con dinero de nosotros los peruanos en el exterior. Y luego va a decir que se reunió con los representantes de las comunidades en el exterior. El día de hoy me daba, por no decirlo, risa, risa y cólera, paralelo a lo que me decía el vicecónsul Alberto García. Eh, Fabricio Ramos dice, compartir amigos, Dina piensa quedarse hasta el 26, eso es cierto, eso es cierto, esa miserable no se quiere ir, están jugando en pared con el Congreso de la República. Eh, Otaro la pide más prisión y no quiere que salga libre, es el motivo, bendiciones. Mi bella Manuela, gracias, Manuelito, gracias, gracias a cada uno, creo que ese chico se confundió de grupo, dice, <risa> bueno… Este, eh, a ver, eh, bien por Manuela Cidas por la dignidad, así se habla querida hermana, sí. eh, saludos desde Irlanda, seguramente algunos van ahí, no creo que vayas a Irlanda debemos empezar a ser mucho más fuertes los peruanos en el exterior Digamos, bueno, eso es, ese es lo que yo estoy proponiendo es momento de unirnos, unificarnos si no hay unidad, no vamos a lograr nada estos miserables se ríen cuando nos ven desunidos, el día viernes vamos a demostrarles que Podemos tener discrepancias pequeñas, pequeñas, pero los peruanos en el exterior sabemos unirnos, expresar solidaridad, eh, superar pequeñas diferencias y arrinconar a los miserables que siguen, siguen haciendo gárgaras con la palabra de los PECs, con lo que significan los PECs. Los PECs significan, significan mucho coraje, los PECs significan mucho trabajo, los PECs significan identidad. Sentido de pertenencia, laboriosidad, significa economía para nuestra patria, los que significan dignidad, cosa, palabra, palabra que desconoce totalmente Lizar Saburo, totalmente. Si quiere que me denuncie por lo que estoy diciendo, aquí paradita les espero. Eh, bueno. Eh, eh, Edilberta Guamani, el viernes a partir de 1.30, todos al consulado y hay permiso para la protesta, todos los peruanos contra este congresista. Gracias, Heriberta, así es. Voy a pasarles, voy a pasarles en breve, antes de culminar, voy a pasarles el, el, el, el cómo se llama el audio que he grabado. Sí, pues así como ellos nos graban, yo también tengo derecho a grabar. He grabado la conversación que me hace este, la secretaria de consulado, ¿no? Eh, y, y en el que me señalan eh, algo que ustedes ahora se van a enterar cómo están manejando esas reuniones. Carmen Guevara, a mí me ha acosado públicamente solo por reclamarle por resultados en su gestión. Ese es un miserable acosa a todos. Um, yes, y si veremos quién estarán de la mebotas de Lizar Sabor verdad, compartir el video, amigo. Resiliencia, Manuel, el pueblo tendrá la victoria. Así es, unidos, unidos los peruanos en el exterior, bajando todas las banderas y levantando las banderas de homenaje a nuestros compatriotas masacrados en esta dictadura, levantando los mensajes de respeto al voto popular, respeto a la unidad de los PEC. Eh, Lizar Saburú, eres persona no grata en Italia. Y cuando ustedes pensaron de que, eh, Manuel, inscríbete, señora Manuela, inscríbase, inscríbase a su asociación, la vamos a recibir, ¿no? Tiene tiempo de hacerlo. Me han hecho tres, cuatro llamadas. Ahorita les enseño los mensajes. Eh, debemos de tener dignidad y no bailar al ritmo de esos racistas y clasistas, Jesse. Reunirse con Lizarzaburú es olvidar cómo fueron asesinados nuestros hermanos de Ayacucho, de Apurimapuno y, y demás provincias. Concuerdo contigo plenamente, yesi Por eso que vamos a pararnos sí en la puerta del consulado y a gritarle sus verdades a este miserable que ha ofendido y es parte de la mafia criminal. O sea, señores, un poquito de, un poquito de respeto por consigo mismo. Aquí en Milán hay asociaciones. Yo quisiera ver qué fotos salen. Yo quisiera ver, porque a la gran mayoría de los de las asociaciones los conozco, ¿ah? Y sé quiénes salen para la fotito, sé quiénes hacen eventos para tal o cual cosa, sé quiénes han cogido dinero, sé quiénes se reúnen mensualmente con estas eh, con estos de cancillería, sé cómo se maneja. Sí, es que yo no me soy porque ustedes no me representan tampoco, los represento yo a ustedes, ¿no? Eso se lo he dicho clarito el día en la mañana a este vicecónsul. Eh, a ver, man, masiva manifestación de todos los peruanos en el exterior frente al consulado. He eh, Señalado, se va, está, el día de hoy ha estado, eh, a ver si me, si me ayudan con el otro celular, eh, Gus, por favor, si me ayudas de todos los peruanos en el exterior frente al consulado. Lamentable que los peruanos en el exterior sean representados por Lizard Saburú. Qué pena que sean elegidos los menos aptos. Es una vergüenza, es una vergüenza. Un... Bueno, para nada. Quiero estar ahí. Bueno, invitarlos el viernes, 2 de la tarde, desde las dos, aunque tengo entendido que van a haber, eh, hay los permisos correspondientes, mmm, este... Hay que convocar, hay que convocar a todos los amigos, los peruanos en el exterior, Milano. Milano se viste de dignidad. Los peruanos nos vestimos de dignidad, de historia, de memoria y le y lo corremos como lo que se merece. Alizar Sabourou. Ese miserable con la plata nuestra pasea toda Europa como le da las ganas. Vamos, carajo por nuestra justicia. Y es y eso de asociaciones es solo para buscar su conveniencia. Sí, pues, yo concuerdo contigo, Jessy, hay 20.000 asociaciones, ¿eh? 20.000 asociaciones PECs, PAX, PIX y todos los PECs. Y las 20.000 roban a nombre de los PECs. Y como se lo dije el día de hoy a este vicecónsul, me, me, me dijo él, señora, tenemos una relación y ya hemos filtrado a las asociaciones, representantes de asociaciones que se reunirán con el, eh, el, con, con el congresista. Así ¿Ah, le dije, ¿qué representantes? ¿Quiénes? Si el último proceso electoral los ha desenmascarado vilmente a esas asociaciones. Pensaron que iban a sacar 100, 200, 300 votos. Muchos han sacado 20, 30, 50 votos, 180 votos. Y sabemos, a nivel mundial, ¿eh? o sea, por, por cada país han votado 10, 15, si es que han llegado. No representan a nadie, pero sí tienen grandes logos, grandes franquicias. Y sabemos, y se lo dije, ellos aparecen solamente para fiestas patrias o para eventos, para terremotos, cuando hay desgracia en nuestra patria... Ahí aparecen para hacer colectas tras colectas, luego el dinero desaparece. De eso viven esas asociaciones con las que se va a reunir Lizarzaburú el día viernes. Y no lo digo porque no voy a ir, ¿eh? no, no, no, no. A mí me ha invitado expresamente, expresamente me ha invitado el vicecónsul el día de hoy a aproximadamente a mediodía. Y públicamente le estoy diciendo, grábenlo y pásenselo. No me siento con mafiosos, menos con asesinos del pueblo. Gráguenselo y háganselo llegar. Manuela Bastidas, puedo carecer de muchas cosas, pero jamás de dignidad, jamás de memoria, jamás de valentía. En homenaje, vuelvo a decir a mi apellido, no me sentaría como un miserable, como Juan Carlos Vizar Saburú. Pero sí quiero ver y van a aparecer fotos. Quienes se reúnen el día viernes, quienes están tocando las puertas para reunirse. Entonces, eso hay que denunciarlo, eso hay que denunciarlo. Pero los peruanos valientes y dignos, vamos a hacer muchos más. Y públicamente estamos, a través de este pequeño espacio y de otros, por supuesto, estamos invocando a que vayamos a expresar nuestra legítima protesta y decirle a Saburú que eres persona no grata. En esa reunión te vas a reunir en un té de tías, en un té de amigas. Eso es lo que es el consulado. Y no pienso esto nomás de ahora. Yo lo dije hace dos, tres años. Y se lo dije el año 2000 y si no me recuerdo, cuando llegó otra comisión de congresistas a impresionar en estas visitas de representación. Y me recuerdo mucho, me recuerdo mucho en el consulado de Machaquini, que jalé una CIA, me subí encima de la CIA y le dije sus verdades a Luisa María Cuculiza, a, Mar a Uribe, y a otro congresista de la región punín de, eh, a de, de, de PPC, que en ese momento se me iba su nombre, que eran unos miserables. Igual, o sea, en nombre de los PECs han lucrado, han traficado, eso no se puede seguir consintiendo. Los consulados, los consulados están tan distantes de los peruanos de pie, pero sí responden a PEC grupitos, a pequeñas asociaciones a esos cuantos que se van a reunir el día viernes esa es su realidad señor lisa Zaguru. esa es su realidad a ver si me pasas el el, el, el el audio que tenemos Sí, yo sé que tenemos que salir en una en una, en un, en una entrevista en breve, solamente les paso el audio y vamos a sal salir en otra directa el día de mañana pero les voy a pasar, yo no me voy a quedar, escuchen, escuchen les voy a pasar, les voy a pasar el audio que escuchen lo que dice la secretaria de de, de, de, el cónsul en Milano para que sepan cómo están armando sus reuniones a ver, vamos a ver dónde lo tenemos, dónde lo tenemos, a ver si escuchan, ojalá, ojalá, aquí lo tengo. Bueno, con esto ya no me van a volver hoy día, más bien he recogido mi pasaporte en el consulado, porque luego de esto me van a votar. Siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. A ver, veamos, veamos, escuchen, ¿ah? ¿eh? como usted misma me acaba de señalar, ¿quiénes nomás van a asistir? Okay. Okay. Okay. Okay. la secretaria del cónsul general. Gracias por llamarme a usted. Eh, nosotros somos peruanos también que tenemos una asociación y obviamente entendiendo la dinámica de cómo estamos organizando, eh, quisiera pedirle de que, de que nos considere todavía de que, como vuelvo a decirle, representamos a una asociación de peruanos. No, eh, no a todos, por cierto, sino... Bueno, en este caso soy yo la que represento a la asociación. El colectivo Dignidad Micaela Bastidas. Dignidad Micaela Bastidas. Dignidad. Bueno, yo darle las bueno, sí, pues, que nosotros tenemos y, y yo Realmente nosotros agradecemos el interés de usted como secretaria del cónsul y le invoco a que podamos también poder escuchar al señor congresista, ¿no? Y obviamente que nos gustaría como asociación, más que nada, de, de, de ayuda a nuestros compatriotas. Que se formó por diversos motivos no no de ahora sino de antes no entonces ciertamente nuestra labor es más social no sí, pues me entiendo. y qué criterios pero se está siguiendo para convocar a las asociaciones sí, sí, en el... bueno, yo no estoy o sea por eso qué se tiene que hacer para ser inscrita en el consulado la vuelta en conjunto. Ya, ya. Tiene que encontrar en las conjuntas entre la comunidad de Piruá, hay tres, tres, tres, tres, tres, la de Ok, entonces yeah, versus... la. Yeah. Ok, ok, Con la vez más, si no que tuviera que entonces ya está cerrado y todavía cabe la posibilidad de poder ¿no? Entonces, habría la posibilidad de. de, de, de, de... Ok. Ok. Ok. Pues, o no, si no, algún se podría ser factible, ¿dónde puedo llamar yo? Okay. ok. Ok. Ok. Ok. Yo le agradezco, en verdad, sí. invoco la posibilidad de estar presente en esta reunión, ¿no? Entonces, ¿cuál este? va a hacer la reunión, señorita o señor? Bueno, la reunión tres y media de la tarde del día viernes, ¿verdad? ¿no, sí. Sí, pero el programa, el soy representante de la asociación colectivo dignidad de de... sí seguramente pero disculpe que le insista por ejemplo no en el último proceso electoral le digo esto como un, un comentario que engloba y que va a darle respuesta a muchas cosas por ejemplo, muchos, uh, muchos que se presentaron a ese proceso eran representantes de, de asociaciones que al final no representaban a nadie. Entonces, hay muchas asociaciones que son solamente logos o inscripciones y no tienen mayor representatividad. Entonces, es, es una reunión, espero que no sea una reunión de amigos, y sino más bien una reunión de real encuentro con las comunidades en el exterior. No, y si no, va a ser una reunión de profe, pues, sí. yo creo de que mejor le veamos, nosotros queremos que, lo. Lo veremos que no, es lo que no, por que no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Obviamente, esta es una primera grabación que, eh, que obviamente ellos me hacen en, en razón a que ellos me llaman. Y el día de hoy me han vuelto a llamar dos, tres veces, como les digo, compatriotas, y entre ellos el vicecónsul Gar García Alberto, ¿no? Y así es que el día de hoy me dijeron, puede venir usted, señora. Pero, bueno, el hecho es de que hemos sacado de esa manera la información a qué horas se reunían, dónde se reunían, porque no se sabía, y el hecho de quiénes. Y cómo están filtrando, esa es la dinámica. Filtran y llaman a sus amigos. O sea, el objetivo es darles a conocer que no no se representan con las comunidades de los peruanos en el exterior, con los representantes de los peruanos en el exterior, porque estas asociaciones respendo, responden a pequeños grupitos, a grupitos selectos, aquellos que lucran con los PECs. Pero el día viernes le vamos a demostrar que somos muchos más los que venimos a hacer trabajar a trabajar acá. Y no necesariamente, inclusive están en asociaciones, no. Son peruanos que se organizan, sí, voluntariamente, se autoconvoca y esos son los que legítimamente deberían, deberían ser convocados en otros momentos. No ahora, no ahora. Así nos inviten. No debemos ir. No debemos ir por dignidad. No debemos ir por decencia. No debemos ir porque sería validar este tipo de reuniones, para que luego saquen fotos y digan nos reunimos con los representantes de los PECS, no señores. Ahora, pero sí, sí quisiera invocarles a través ya para cortar esta directa de que es necesario que nos reunamos para expresar nuestra voz de protesta sin entrar al consulado, sin entrar al consulado, ese era el motivo de eh, de la directa el día de mañana les voy a hacer llegar también la otra grabación, la otra conversación. A ver si me enseñas para decirles, sí, pues, es verdad de que en el transcurso del de día de hoy yo he recibido muchas llamadas. Eh, voy a tratar de hacerles, eh, de hacerles ver y con esto culmino, con esto culmino, ¿no? Para que, mm, mm, a ver, vamos a tratar. Miren ustedes, me llama él. Si ustedes pueden verlo, se ve. No, creo que no se ve. Creo que no se ve. No se ve. No. Yo voy a tratar de, de mandarles, pero si sí han llamado. Y bueno, es así. Hay que organizarnos para declarar a persona no grata y no para sentarnos con este asesino. Retornamos nosotros en breve con una entrevista bastante importante. Les pido sigan en eh, en contacto con todo cambia. Y bueno, a seguir convocando a los peruanos en Italia para eh, organizarnos, para seguir ayudando a nuestros compatriotas. Desde los espacios en que podamos hay que seguir expresando nuestro apoyo a los compatriotas que están protestando y nuestro rechazo absoluto a los criminales y a los que están cometiendo eh, terrorismo de Estado. Y de esa cúpula, de parte de esa mafia es Lizar Saburo. Por eso es de que no debemos reunirnos. Muchísimas gracias, retornamos en Todo Cambia Noticias.